Hola a todos por ahí, estoy aquí con Mauricio de Camba. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contentos de que estén aquí. La verdad es que tenemos un proyecto maravilloso. Empieza desde los 386 mil dólares. Tenemos 80% vendidos. Un edificio de lujo de 37 pisos. Y eh, entregamos en el próximo mayo. O sea, nos quedan cinco meses de construcción. Como tú ves, ya está todo muy adelantado. Sí, no, estamos aquí en el mismo piso 37. Esta es la vista west que tengo detrás. De este lado la vista este está puro océano y las personas que tienen la vista oeste tiene desde este lado la bahía de Biscayne, o sea que tiene todo y tiene un restaurante en el Tube Ruff, y sí. tiene una piscina también, así que sí, contáctenos para más información y Canvas es una opción para Miami. detalle importante, para aquellos que son inversionistas pueden rentarlo 12 veces al año mínimo 30 días cada contrato.